Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez del de Starter de Liga de Dungeoners. Eh, aquí vemos eh, la página del proyecto que lleva 303.000 euros y le quedan 9 días. Eh, os voy a enseñar qué es lo que trae el proyecto y cuáles son las recompensas a las que podéis acceder. Eh... Bueno, aparte de las recompensas iniciales Estas que os dan acceso al Play Manager eh, Tenéis el El Primaritier Que son 63 euros Que te trae lo básico Que te trae el libro de reglas Con el bestiario 240 páginas del libro de reglas y el bestiario 40 A color la, Las 41 losetas cuatro, Unas 394 cartas Que son más, de monstruos, de tesoros Tipos de monstruos, bestia, no muertos, bandidos, orcos y goblins, monstruos mágicos, elfos oscuros, reptiles, bastante bien. Eh, cartas, las cartas de habitación para los encuentros, las cartas de viajes de los eventos, cartas de referencia rápida, eh, cartas de monstruos, de equipo y de hechizos. Eh, Vale, cartas de juego para. Supongo que estas cartas son alternativas a las cartas de, de habitación, a las roncas, Supongo. Vale. Bueno. Eh, 30 puertas. Estas serán de, de cartón. De estas de, de standis. El mapita en, en. un tablero. Grandecito. ¿eh? El 16 cubitos de madera. Para marcar en el mapa cuando viaje. Los ocho El jueguito de, de dados, 8 dados las tres hojas de referencia rápida los tokens de estado y las estrigoas las metas que vamos a ver ahora primero vamos a ver las addons standis 400 standis para el que le guste yo personalmente no me gusta prefiero lo, las miniaturas que tengo, tengo para el juego pero si no tenéis por 16 euros 400 standis está muy bien puertas en 3d sin pintar por 14 pavos, 25 puertas, está muy bien. Está bastante bien, ¿vale? 15 abiertas y 10 cerradas. Están chulas. A mí estas puertas me, me parecen muy chulas. Una expansión que se llama Las tierras ancianas, que te trae 22 losetas, La Aventura, cartas. Etcétera. Te trae. Te trae varias cosillas. Las bueno, por 22 euros. Por 23 euros. Bueno. Las 92 mo monedas de metal. El que tenga moneda o el que quiera las monedas en metal, pues ya eso cada uno que lo valere, 16 euros. No está mal, no es mal precio, ¿eh? por, por, por cerca de 100 moneditas. Está bastante bien. Una expansión de compañeros, que esto yo lo veo muy interesante porque por 9 euros tienes mercenarios, familiares, perros. Eh, está chula. Yo esta me la he pillado porque me mola. ¿sabes? Eh, 71 cartas de eh, hechizos y rezos. Que está bastante bien. Una aquí de necromancia, pone. Causa al lanzador fallar... Eh, fallar. No la veo muy bien. Mi presbicia me puede. <risa> bueno, y tenemos la, el pack de hojas de personaje en plan bonito. A 4 euros. Que son 20 hojas de personaje. Así... De cada, del mago, del alquimista, del guerrero también, Un par de hojas de, de escenario para Esto sobre todo para jugar solitario va muy bien Son 20 hojitas de estas eh, Para tirar los dados Una bolsita Estas cosas por ejemplo a mí me sobran Pero que igual el que las quiera pues genial ¿sabes? Vienen con serigrafiadas, con su con la marca del de juego Están bien, ¿no? Eh, los cuatro paquetes de bolsa Que me parecen un pelín pasados de precio Porque esto por 5 por euros 6 los tiene Pero bueno, vale El que quiera piérselo que se los pille El mapa neopreno 7 pavos no está mal el mapa neopreno Si lo quieres tener Y esto son unas cuales limitadas que tú hacías Y que te las pueden hacer ellos Pero esto es limitado a 20 Serán a 20, 20 tíos que la compren 20 tíos que hagan su propia web pues por 60 pavos, si te quieres dar el capricho, pues vale. Un libro de, de reglas extra, por 15 euros, no está mal. Otro lote de, de los setas adicional, que son iguales que las del tier primario, por 35 euros, pues si te hacen falta más, pues mira. Una copia del libro eh, del libro de reglas en PDF por 15 euros. Bueno. Estos son los addons. Yo por eso me lo he personalizado el Kickstarter Porque hay cosas que no quiero Que no me hacen falta Y hay cosas que sí me gustan Entonces por eso he preferido personalizarlo ver, Había un tier limitado uh, Que Que bueno Traía Diseñar campañas Diseñar cosas y Otro juego de monedas Un nombre honorario en, en el libro de reglas Bueno cosillas así para los más fans acérrimos y aquí están las tres las estrellas que esto va para todos los un toque de iniciativa acrílico aventura eh, esto creo que es eh, más loseta oh, o no, no estoy muy seguro muy bien que es esto eh, que a lo mejor vienen por las dos caras o algo así No sé exactamente qué recompensa es esta Un token de viaje por el mapa Otra aventura Z, El compendio de referencia rápida Esto puede estar bastante bien Pues una buena herramienta Una bolsita para el tier de la lin Solo para el primario, no Trasfondos Historias de trasfondo para los personajes Una campaña okay. La tumba de la colina Vale otra loseta, cartas para los monstruos de las quests. Cinco cartas de tesoro, otra campaña, la bruja. Cinco nuevos objetos legendarios. Eh, cuatro nuevas losetas exteriores, con ocho motivos diferentes. Bueno, este bien. Eventos que se desencadenan en mini quests. Vale, pues muy bien. Una tabla de eventos en los dungeons. Seis cartas más de viaje. Una... Campaña con cuatro quests, el culto de la Hidra, con cuatro aventuras, bien. La más estrigual de, de medios, de Instagram y cosas de esas, supongo. Otra quest, más cartas de tesoro, más cartas de evento, otra quest de, para lo, de los fans de la BGG, ¿sí? más cartas de viaje, otra quest, más cartas de tesoro, más cartas de viaje, más cartas de viaje, otra quest, una roseta nueva. Una campaña El regoblin Y poco más Aquí te explica un poco las mecánicas del juego El desarrollo de personajes Cómo va el combate las Fotitos con las standees Cómo quedan y tal Psicología, nivel de amenaza, viajando por el mundo Sí, aquí te hace un poco la descripción del juego Pociones, cómo lotear La complejidad del juego unas reviews que, que hay en internet Del autor, la entrevista con el autor El plan manager, cuando se abra La calidad, esto a mí me gusta este aspecto Que lo he visto en algunos que está muy bien Porque te dice eh, qué material te van a venir Las cartas, las monedas, las puertas eh, El libro, etcétera Y eso está bien saberlo, saber qué te va a venir y bueno, lo importante, otra cosa muy importante es el, el shipping, el, los gastos de envío a Europa son 30 euros, bueno, 33 euros van a ser, porque la mayoría pediremos alguna cosa. 33 euros más el VAT, el VAT serán unos 20 euros más, seguramente. Así que el primer iter se te puede poner de aproximadamente en unos 105-110 euros, que para el contenido que trae está muy bien. Visto otros Key starter que están disparados de precio, me parece bastante razonable. Eso es el, el primary tier. El, el Alien, pues 165 y ponle otros 30 de más 190 euros. El Alien será unos 190. Euros. Claro, sí. Más o menos. Y te trae todo el, todo el contenido del Key Starter. Exceptuando la, las recompensas especiales, ¿vale? Y poco más, aquí está el diseñador y Creo que es una campaña muy interesante Si os gustan los juegos de mazmorreo Yo tengo Dungeons Universalis, Altar Quest Tengo Arcadia Quest Tengo esta Arcadia Quest Tengo Mazmorra, tengo muchos juegos de mazmorreo Y este este me he metido en esta campaña por el sistema oh, sí. No por el... No por el... Me he metido por el sistema No por el contenido Que ya lo tengo de otros Como por ejemplo pueden ser losetas o Yo tengo los losetas, tengo miniaturas Pero el sistema lo veo mmm, Ágil Lo veo rápido de De jugar Es un sistema Que veo Sencillo Que sale a mesa mucho más más fácil que puede que juegos como por ejemplo Dungeon Universalis que tiene unos sistemas pues pues más completos con muchísimo más contenido y que sí es cierto que requieren mucho más tiempo de inversión vale eh, tanto como preparación para el, el jugador oscuro como para los jugadores y si sí es cierto que este juego quizás en donde yo le veo que brilla un poco más es en, en el modo solitario y en el modo cooperativo que son dos que es donde este juego yo creo que es donde donde más le va a sacar partido eh, en mi opinión creo que entra perfectamente en la biblioteca con los otros juegos porque eh, tiene su eh, su target más específico es un juego más mmm, con un, con un tono más old school El tema de tu hoja de personaje eh, Pre-creado O sea, perdón, pre-creado Que te lo creas tú Personalizado, no precreado perdón Y pienso que, bueno Que es muy interesante el, Este Kickstarter A todos los que les gustan los, los juegos de mazmorreo Los recomiendo Y bueno Animado y meteros y suerte que nos llegue antes de lo previsto Sí, que eso no lo he comentado Pero bueno, el tiempo Nos dice aquí En la recompensa Que va a llegar en diciembre de 2022 Bueno, teniendo en cuenta Que no es un Kickstarter de miniatura Y que Que de media Se retrasan Entre 3 y 6 meses, yo creo que El primer trimestre del año Que viene Puede ser que lo tuviéramos ya, el primer trimestre. Febrero, marzo, pudiera ser un añito, ¿vale? Que si cumplen la fecha estimada del diciembre de 2022, genial, ¿eh? O sea, <risa> fantástico. Pero creo que hay que ser un poquito realista y saber que este Kickstarter también se va a retrasar. Al igual que se retrasan todos los demás Kickstarter. Saludos y, bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.